Hola chicos, eh, os voy a enseñar cómo guardar el acceso directo a las páginas favoritas en Google Chrome Para eso abro mi Google Chrome Y la barra que os quiero enseñar es esta, esta barra que tengo aquí Esta barra sirve para guardar el acceso directo a mis páginas web Para no tener que estar tecleando las páginas directamente, la dirección Por ejemplo esta, vale, que tengo guardada Entonces vamos a ponerla Para ello entro aquí, en el, bo en el botón de los tres puntitos Me voy a configuración Bajo un poco para abajo y aquí tenemos Mostrar barra de marcadores. ¿Veis que está en gris? Si yo hago clic y la activo, la pongo en, en azul, automáticamente me aparece de nuevo esta barra de marcadores, ¿vale? Favoritos. Y también vamos a activar este botoncito que va a aparecer aquí, justo a la rueda de actualizar. Este botón en forma de casa lo que hace es que si yo quiero ir a esta página web para buscar, por ejemplo, voy a poner la página que quiero entrar siempre, que va a ser la de eh, Periódico La Verdad, por ejemplo. La verdad punto es, ¿vale? Cuando yo le dé a esa, a esa dirección, se guarda automáticamente, ¿vale? Cuando yo le dé a esa dirección, cierro, aquí, a este botoncito, automáticamente me va a llevar a la página web que yo le puse, la verdad, ¿vale? Vale, eh, siguiente paso, ¿Cómo, quiero, ¿cómo puedo yo guardar una dirección aquí, en esta barra? Fácilmente. Escribo la dirección como si fuera a entrar. Por ejemplo, vamos a entrar a la web de Telegram para que tengáis Telegram online. La dirección es eh, web.telegram web.telegram.org/telegram terminado en m.org. Le doy al intro y automáticamente me lleva, me llevaría. Dale, no me quiere coger la m. Vale, ahora. Ahora sí. Vale, automáticamente me lleva a la página de Telegram. Como no he entrado desde hace un rato o bastantes días, automáticamente me ha cerrado la sesión, ¿vale? Aquí metería mi número de teléfono y eh, me llegaría un código a Telegram que tengo que confirmar para poder entrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo guardo esa página web aquí para no tener que estar escribiendo todas las veces esa dirección? Muy fácil. ¿Veis aquí dónde está este, este candado? Pues hago clic encima con el botón izquierdo y arrastro, por ejemplo, para colocarlo aquí y suelto. Y automáticamente él me ha llevado, me ha grabado esa dirección aquí. Si yo le doy aquí, me lleva al correo electrónico. Si le doy a Telegram, me lleva otra vez a la página anterior. ¿Veis qué sencillo? Pues esto es muy útil para poder entrar a las diversas páginas web que nos gustan. ¿Vale? Y luego la última cosa que quería enseñaros es cómo creo aquí estas carpetitas. Que tengo un montón de carpetas con páginas para no tenerlas todas aquí juntas. Porque si os fijáis, cuando tengo un montón, aquí me aparecen todas una detrás de otra y puede ser un poco lioso entonces, ¿cómo creo esas carpetas? pues en este hueco libre que siempre vamos a tener de la barra de marcadores hago clic derecho y le digo añadir carpeta voy a crear una carpeta llamada prueba, escribo el nombre y la guardo aquí barra de marcadores, si pusiera otros marcadores se me guardaría dentro de la lista esta, ¿vale? barra de marcadores para que me aparezca por aquí le doy a guardar ¿Vale? Se me ha guardado aquí, pero yo hago clic y la arrastro, por ejemplo, hasta aquí y suelto. Y automáticamente ya tengo mi carpeta. ¿Para guardar aquí dentro un, cualquier marcador dentro de ella? Pues directamente hago clic y lo arrastro dentro. ¿Vale? Así los tengo todo organizado Por ejemplo, este lo voy a meter también aquí dentro de la carpeta prueba. Y cuando quiera entrar, simplemente hago clic encima, prueba y encima de la página web. ¿Vale? ¿Vale? Espero que esto os pueda ayudar a organizaros un poco mejor todo el tema de las clases. Un saludo.